Amigos, ¿se han dado cuenta de cómo están las cosas en Estados Unidos, socialmente hablando? Hay manifestaciones apoyando a Trump, manifestaciones en contra del racismo, pero violencia de ambos bandos y violencia de todos contra todos. Miren, si ustedes se fijan en la historia de Estados Unidos, este nivel de violencia tenía décadas que no sucedía es una mancha a la cultura democrática de nuestro vecino y es alarmante porque es un fenómeno que puede replicarse como sucede muchas veces en nuestra sociedad. Ustedes saben que aquí en Estilocracia no abordamos estos temas pues no son relativos al tema del estilo pero los invito a que visiten este video de Infocracia que también es nuestro donde analizaremos cómo evaluar si la policía es sistemáticamente racista o clasista, o no lo es. Bajo la perspectiva de unos autores muy interesantes. Los invito a que lo vean. Recuerden que el estilo va mucho más allá de simplemente vestir bien. Les dejo la liga del video en la descripción y en los comentarios. También al final de este video y no se lo pierdan.